ADC informa. Vinculación. La Universidad Autónoma de Coahuila y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases y mecanismos de operación para el desarrollo y elaboración de planes y programas académicos de interés común en los aspectos de formación de recursos humanos, investigación científica, tecnológica y humanística. La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Químicas, firmó un convenio de colaboración con el Comité Vitivinícola de Coahuila-AC para el desarrollo de acciones de investigación científica en el área de biotecnología y bioingeniería, así como para contribuir a la formación de recursos humanos, asesoría, acompañamiento técnico y científico, además de atender dos demandas específicas como los tratamientos para plagas de importancia cuarentenaria y distribución de sileia fastidiosa en zonas vinícolas de México. Para incrementar la seguridad en los campus universitarios, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, entregó uniformes nuevos y equipo operativo para el Departamento de Seguridad y Logística. Entre lo entregado, se encuentran uniformes para los 90 elementos de seguridad, 13 Electrobikes Cross para los recorridos dentro de los campus y cámaras de vigilancia. El rector destacó que con el material entregado se fortalecen las acciones para garantizar la seguridad de los universitarios en las unidades Saltillo, Torreón y Norte. Internacionalización El rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, recibió a los universitarios que realizarán estancias de movilidad en el extranjero. Destacó que como universitarios es de suma importancia que complementen su formación profesional realizando estancias de movilidad internacional, sobre todo en países que no son de habla hispana para que obtengan y desarrollen más habilidades y dominen otras lenguas. El coordinador de Relaciones Internacionales, Julián Ansaldúa Gutiérrez, expresó que durante el semestre enero-junio, 51 universitarios fueron becados, mientras que para este semestre de agosto-diciembre serán 56 los universitarios que cursarán parte de su formación en países como Alemania, Brasil, Estados Unidos, Italia, Chile y España. Para eficientar la educación superior en América y el mundo, el director de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, asistió en representación de la UADC al Summit for Leaders in Advancement 2018 en la ciudad de Nueva York, en donde convergen las universidades más importantes de Estados Unidos de América para discutir los temas relacionados con la educación superior en América y el mundo y que en esta ocasión, solo dos universidades públicas de México fueron invitadas, reconociendo así el trabajo que realiza la Máxima Casa de Estudios de Coahuila. Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien, fincamos el saber.